Hola cuarentenians y 50 soy Sebastián, tengo 51 años y he conseguido entrar en forma por primera vez después de los 50 Y hoy les voy a contar la importancia de comer nueces a nuestra edad Bienvenidos a 50+, plus, porque nosotros también podemos Vamos a la intro y les cuento todo Cuando pensé en hacer este video, la idea principal era mostrar la importancia de ingerir suficiente cantidad de omega 3. Pero durante el estudio del tema fui descubriendo que comer nueces tiene infinidad de beneficios paralelos. Pero antes de contárselo, voy a enfocarme en el omega 3 que nos aportan las nueces. Está directamente relacionado con la salud mental. El omega 3 es un ácido graso esencial para el buen funcionamiento de nuestro organismo, principalmente del cerebro. Pero nuestro cuerpo no consigue producirla en la cantidad suficiente. Por eso la solución de las 7 nueces diarias es espectacular ya que nos aporta la cantidad esencial de omega 3 y encima es más barato y mucho más apetitoso que comprar suplementos. Si empezamos a comerlas a diario, nos ayudará a combatir la ansiedad y la depresión, lo que está científicamente probado. Les dejo un link del estudio aquí abajo por si no me creen. Pero para que tengan una idea, el consumo de omega 3 tiene los mismos efectos antidepresivos que si te medicas con el croissant. El antidepresivo más vendido del mundo. Lógico que este estudio los laboratorios no lo divulgan ya que en la década de los 90, la pastilla de la felicidad se transformó en superventa con ingresos anuales a mil millones de dólares. Y pensar que comer jueces tiene el mismo efecto, es increíble. Ahora lo que me parece más increíble que un fruto que sea tan parecido físicamente a nuestro cerebro sea tan importante para la salud del mismo. ¿No será la forma que la naturaleza encontró para avisarnos? Qué sé yo, pero podría ser. <risa> el segundo de los efectos más importantes del consumo de nueces u omega 3 está relacionado con la salud cardíaca. Es un punto importantísimo a nuestra edad, ¿no creen? reducen la presión sanguínea, incrementa el colesterol, bueno, previene la formación de coágulos sanguíneos y arteriosclerosis. Es importantísimo. Está demostrado que adultos que ingieren la cantidad diaria recomendada de omega 3 tienen muchísimas menos chances de sufrir alzheimer en la vejez Así que empecemos a comer nueces a diario Yo ya lo hago hace tres meses y les voy a contar un segredito Durante muchos años una vez por semana limpiaba mis cepillo del cabello dando más o menos un kilo del que se me había caído Inclusive cuando me duchaba a pasarme el shampoo Sentía que se me desprendía cierta cantidad del cabello me quedaba en las manos así y decía ¡Oh my God! Hasta que hace dos años tuve que hacerme un trasplante capilar aquí en China Del que ya les contaré en detalle más adelante Hace un par de meses me di cuenta que mi cepillo seguía limpio aunque pasaban las semanas. Nunca más había sentido desprenderse el cabello mientras me duchaba. Esto enseguida lo relacioné con el hecho de haber adelgazado. ¡Pero no! ¡Era por comer nueces! Comer nueces frena la caída del cabello con la cantidad de celeño que poseen. Y también posee biotina que fortalece la queratina que es la capa protectora del cabello y lo ayuda a que crezca más fuerte y rápido.